Señores, y continuando con... No, vamos a pues, por... con los temas de hoy, se pospone la eh, tan esperada boda de Franklin Mirabal y Penny Baez. Oh. El cronista deportivo Franklin Mirabal y su actual pareja Penny Baez pospusieron su boda, la cual estaba pautada para el próximo sábado 18 de diciembre. De acuerdo al informado por la pareja Mirabal, tomaron la decisión de posponer el enlace por razones de fuerza mayor. Hoy hacemos pública nuestra decisión de posponer la boda que estaba pautada para este sábado 18 de diciembre por razones de fuerza mayor y que tienen que ver con lo más preciado para un ser humano que es la salud. En nuestro caso, un familiar publicó Penny Baez en sus redes sociales. En el, el, el mayo recordemos pues, el rey de la radio, narrador del Licey, le pidió matrimonio a su novia a pesar de haber asegurado que no volvería a casarse. Tras su mediática separación con su esposa de Anabel Gómez, recuerdan la novela de ese en esos tiempos, eh? eh. Penny es dijo él, el paquete completo, muy inteligente, bonita y con grandes valores familiares. Así mismo dijo haber consultado a sus tres hijos y la respuesta fue que se casara, sin embargo, pues la boda no va ahora. Bueno. Gran cosas <risa> <risa> de eso, eso es un mareo bien grande, por la salud de un no, familiar. No, no, con familiar no, no, se no se creo yo que, que mm. quiera ella casarse con, ¿Con quién juega. pues el ser loco. ¿Con quién juega el liceo ese día? <risa> bueno, no, no, eso está. Es que ese hombre no puede casarse tan rápido con la gente y obligado a casarse. <risa> Pues yo no había visto cosas iguales. Es Pero usted pues tenía amores con la gente. Y es obligado sí a casarse. No y no ¿Y ¿Qué no, es lo que quiere? Eso no se puede. ¿Eh? <risa> Dije, tiene maña. ¿Qué que no no tiene? ¿Eh? Pues, ha cambiado. ¿Cuántas mujeres ya ha cambiado? Que se busca una señora de su edad. ¿Mm? tiene como 100 años o 90, ¿no? No, pues, ese, hombre, ese hombre está nadando ¿Eh? juegos del 86. Calcula. No, ¿Eh? sí, sí, no, no, sí va a tener 56, claro. Ah, que sí. pero sí, se ve bien. Se ve se ve 60 bien, ¿pa? y pico tiene ese sí, hombre, que hace 56? Pero, pero años. se ve bien para tener 60. No, ¿Y ¿y ¿Le gusta un usted, Villalobos? ¿Le gusta ¿Y ella No, ¿Y no, no ¿ella le gusta? Bien. Ah, no, yo sí, no la se ve bien. Es menudo, Villalobos. lo que el video de Franklin narrando series mundiales del 80. no no, cuando salió ese video. Cuando ella dijo, dije, ay, sí, papi, que ni le gustó decir nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cómo Estás habladora Ay. no es que eso es un montaje eso es un montaje eso no la gente cuando le piden matrimonio lloran y de todo ella porque yo voy le, mal, le da treinta y él tiene 70. le dobla la edad le, le dobla y sigue por la recta toda. ¿Qué sí. lo que vamos a hacer con Bueno, Frantz. los no, que no, se ponga no, la pieza no. y no le quitan la herencia. No, no, no lo último <risa> yo quisiera es que los gigantes no, no. contestaran a Frankie Mirabai para acá. Pues. Pero ellos no son locos. Es no, que, no, que no, no, no, no, no viene tampoco porque es frustrado con el Licey. <risa> no, no, no. de eso. No. Y cuarto tiene él. Sí, sí. sí. sí. Pues cuarto no. Tú eres loco, muchacho. Nadie no, va a ir tiene los No, pero el. A mí me sorprende que no le hayan votado un equipo que no tiene cuarto. Un equipo en olla como el Licey es que el Iseí está frustrado, es que el Iseí está futrado, no le para nada el liceí está frustrado no tiene estadio y como quiera sigue yendo <risa> claro, <risa> sigue <risa> yendo, que son van, no te, ni el estadio tiene el Iseí, como quiera van y apoyan su equipo entonces dime tú, eso es así. <risa> estamos buscando un monte aquí papá no, pero eso, está, está raro ese y que uh, no, eso es falso, no se quiere casar con ese viejo y aparte de que es un viejo, es <risa> un futrado, un loco le, le quitó un carro. No, pero con eso tiene ella para retirarse de esa boda, porque una mujer que se casa, ¿cómo tú, tú le va a quitar? Una persona bipolar, y... claro. ese señor. Un loco. Ya no lo aguantó fue ya. Eh. Si es, como Jennifer, este mundo, pero si si es ya. como Jennifer López, que se lo deja, y que como le dejó el carro, ¿vale? no quedaste con eso. ¿no? Pero que, que tú vienes y me lo quita, ¿Tú me entiendes? No, no eso, eso es feo, eso es claro. demasiado Jennifer feo. Jennifer no, es que según lo que se da no se quita. Y ya, yo soy millonario. Así, no me hable de eso. Cuatro veces, sí, lo que, que, es que... Casado, no, no, Bueno, estaba a ser las cinco. Hay después. que ver si la Junta Central le está dando un dinero a él por casarse. <risa> Hasta yo me caso. No, no, no, no, pero. Porque... Sí. Él no puede convivir con las mujeres, es que lo que no, pasa. Pero, ¿Y quién me aguanta ¿Ah? eso? Si no la aguantan en el Play, ¿qué será? Dime tú, Belón, <risa> no, ¿cómo es? <risa> me voy a poner malo. Pero no mira, mira, Me voy a poner malo. Pero tres mil, tres mil no, pesos no. para Franklin mira, va y el oficial, y eso no es nada para ver, o sea. Trasáisse a cada rato, no, pero ya debieran de poner una vaina y eh, no esto.